Hola, buenos días. ¿Qué tal? Mi nombre es Alí Altamirano. Yo soy miembro del Departamento de Paleontología de Vertebrados del Museo de Historia Natural. Mi trabajo básicamente consiste en recortar en conservar y en estudiar restos fósiles de diferentes eh, regiones de nuestro país. Principalmente yo estoy abocado al estudio de, de las aves y los tiburones. Ese es mi tema principal, lo que más me apasiona a mí por investigar. Sin embargo, nosotros como paleontólogos tenemos que estar reconectando, rescatando y conservando diferentes piezas fósiles de todo el Perú, principalmente porque estos son indicios de la vida en el pasado, tanto de vertebrados como de invertebrados y prácticamente plantas. Todavía contamos solamente con una persona especialista en el tema y esperamos que en el futuro pues estas investigaciones en paleobotánica o paleoinvertebrados pues, se sigan difundiendo a través de todo el país y tengamos más especialistas en el tema. Pero ahora principalmente nuestro departamento de paleontología de vertebrados está abocado a estudiar los restos fósiles de animales. Eh, esta mañana vamos a compartir con todos ustedes un taller especialmente para niños y está abocado a que conozcan, a que todos ustedes conozcan cuáles son las diferentes especies de animales que han vivido en diferentes periodos o eras geológicas, qué tan distinto ha sido entre ellos, y especialmente para que vayan viendo cómo, que, cómo es que esta fauna, estos animales han cambiado a través de millones de años. Entonces, sin, sin más eh, preámbulos, vamos a compartir nuestra pantalla, porque vamos a conocerlos un poquito más. Eh, me, me olvidaba de decirles de que para esta mañana necesitamos tener impresos estas hojas, las cuales están en PDF, especialmente estas donde están la línea del tiempo, los diferentes periodos, las diferentes eras geológicas y en estas líneas que están aquí verticales, lo que vamos a hacer es, vamos a ir recortando, esta parte de aquí abajo que dice área para recortar, vamos a ir recortando esta figura de los animales y los vamos a colocar en, las, en los periodos en los cuales vivieron estos animales. Claro que previamente, chicos, eh, todos los participantes, tenemos que pintar el, el, nuestro animalito que esté en grande, vamos a ir pintándolo, podemos usar nuestra imaginación para eso, y vamos a divertirnos un poco conociendo acerca de las diferentes faunas del pasado. Bueno, vamos a compartir la pantalla. Ok, nuestro título de hoy es Un viaje por la línea del tiempo, y como a, a manera de collage, de introducción, hemos puesto diferentes animales que han vivido en la historia geológica de la Tierra. No quiere decir que todos han vivido juntos, sino que solamente es para mostrar qué tan variadas han sido estas especies a través del tiempo. Algo previo es que el tiempo geológico, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de que estos dinosaurios vivieron durante el Cretácico, o que estos tiburones vivieron durante el Eoceno, vamos a ver, vamos a dejar de compartir un momentito a ver, creo que tenemos unos problemas en Facebook A ver, chicos, si me ayudan, por favor, si todos pueden ver la pantalla, la presentación de las dispositivas. La estoy pasando rapidito para ver si todos la podemos ver. ¿Ok? Si me ayudan con eso... Okay. Ok, entonces, eh, a ver, si estoy compartiendo la pantalla, vamos a iniciar nuestra presentación. Ok, entonces chicos, eh, disculpe por el retraso, porque tenemos unas cuantas demoras técnicas. Eh, <coughs> como les estaba diciendo, ahora vamos a hacer un viaje por la línea del tiempo. Pero no quiere decir que sea una línea que nosotros podamos ver con nuestros ojos, sino... Que esta es una línea en la cual ha tomado millones de años en formarse. Y, y todos estos animales que ustedes están viendo en este collage, en nuestra primera diapositiva, eh, es como un, un resumen de alguna forma de animales vivido por millones de años en la Tierra. Como preámbulo, vamos a, a conocer un poco acerca del tiempo geológico. Porque nosotros a veces decimos que estos dinosaurios vivieron en el Cretácico o algunos vivieron en el Jurásico, o que el megalodón vivió durante el mioceno, o que otra especie vivió en otra época distinta. Pero cuando decimos mioceno, cuando decimos que este, este animal vivió en el Jurásico, no quiere decir que es un lugar. El Jurásico no fue un lugar, sino fue un momento, fue un tiempo, y duró millones de años en el pasado. Así como, existe, así como nosotros decimos que estos dinosaurios vivieron durante el Jurásico, durante el Cretácico, existen diferentes periodos o estratos de, de tiempo geológico. Y en esta imagen que me estoy mostrando, es un resumen de esos, Desde el proterozoico, que es un eón que duró muchísimo tiempo atrás, hace 2.5 billones de años, hasta lo más reciente, como es el periodo Holoceno, que es solamente a partir de hace 10.000 años atrás. En cada uno de estos, eh, estos diferentes intervalos, no quiere decir que duraron horas o duraron minutos o duraron segundos, sino que estos son los intervalos de tiempo que duraron millones de años. Es así como se mide el tiempo geológico a través de millones de años. Esto quiere decir que nosotros podemos saber en qué época o en qué momento vivió una determinada especie, pero no podemos conocer, por ejemplo, la hora, el minuto. O ni siquiera el día en el que nació, por ejemplo, un tiranosaurio rex. Eso jamás lo podremos saber porque ha pasado demasiado tiempo como para saber exactamente en cuál de los intervalos de tiempo durante el Cretácico es que apareció o nació, digamos, o el primer huevo de tiranosaurio. Eso jamás podremos saberlo. Solo podemos saber los momentos o los intervalos de tiempo en las cuales estas especies aparecieron o evolucionaron a partir de otros grupos más primitivos, durante millones de años. Es más o menos como se va, se, va, se va a tratar cuando decimos diferentes periodos, eras o eones de tiempo. Entonces, vamos a comenzar por lo más antiguo, por la era paleozoica, que duró desde hace 541 millones de años hasta los últimos 254 millones de años atrás. Eso es mucho tiempo, son más de 200 millones de años. Y a pesar de que duró todo este tiempo, la vida al comienzo de, este, de, este, de esta era era bastante primitiva, y casi toda la vida se desarrolló en el mar. Desde, desde pequeños organismos invertebrados, hasta, hasta reptiles que eran bastante avanzados. La primera que vamos a conocer son un grupo de, digamos, de peces que se parecen bastante a las actuales lampreas. Estos se llaman conodontos. Estos Animales, estos peces, no tenían mandíbulas, pero tenían sus, en su área oral, que era casi todo lo que sería como la boca en la actualidad en los peces, tenían una serie de dientes que eran bastante eh, mineralizados, y de hecho eso es lo que se conoce en mayor registro fósil de estas especies, de estos fonodontos, usualmente casi todas las especies están identificadas a partir de estas secciones orales que se, siempre se encuentran fosilizadas. Vamos a comenzar ahora por el periodo Ordovícico. Estas están caracterizadas por sí, muchas de estas especies de conodontos, existían otras especies de inesperados. Casi todas las especies en la mar estaban caracterizadas por ellos. Pero una especie muy primitiva que vivió durante este periodo es este eh, tan primitivo eh, protovertebrado, este se llama Picaya. Y este animalito, a pesar de que parece un gusano, tiene una apariencia bastante gusano, comenzó a desarrollar algo muy particular. Comenzaba a desarrollar una especie de, eh, de nodo central que corría a lo largo de todo su cuerpo. Algo que sería para muchas especies, luego de millones de años, sería algo parecido a una columna vertebral. Avanzamos y seguimos todavía en el mar. Ahora avanzamos al periodo devónico Y ahora vamos a conocer... ¿Cómo es que las diferentes especies de tiburones comenzaron a poblar, a, a, a nadar en el mar? Antes de, antes de eso, de hecho, nosotros siempre pensamos que los tiburones son las especies claves en todos los océanos. Si nosotros decimos la palabra tiburón, casi todos nosotros vamos a pensar de que son un super depredador. Sin embargo, hace 400 millones de años atrás, cuando existían, unos, existían ya tiburones en el mar, pero estos no eran las especies, eh, que no eran los sedadores topes de su época. Existían otras variedades de peces y algunos de ellos eran aún más grandes que los tiburones. Otros fueron aún más importantes para la evolución de los vertebrados, como estos peces de aletas lobuladas Este se llama eustenoptero. Y a pesar que tiene una apariencia de un pez regular, sus aletas, la forma en cómo se articulaban las aletas, es lo que comenzó a dar el origen hacia el patrón de, para dar mayor soporte a otros animales que vivieron, sobre que pues comenzaron a poblar la tierra, porque sus aletas comenzaron a dar soporte para su cuerpo. Esto, esto comenzó hace 400 millones de años atrás. Con el paso del tiempo, estos dieron origen hacia los anfibios, y esto se conoce, a estos primeros anfibios se los conoce con el nombre de tetrápodos comenzaron a desarrollar cuatro extremidades. Uno de los más conocidos, y de los cuales se conoce abundantes fósiles, especialmente de Inglaterra, o de Reino Unido, es el famoso llamado actoria. infinidad de estudios a partir del cráneo, a partir del tráneo, a partir de sus extremidades, y es, es una especie bastante importante porque a partir de este grupo de tetrapubos tan primitivos, es que comenzó a poblarse, o a darse la transición entre el mar, entre los cuerpos de agua, hacia la tierra, porque este ya tenía las cuatro extremidades como para soporte a su cuerpo en tierra. Ahora, durante este, este periodo, yo le decía que ya estaban presentes los tiburones. Estos no eran las especies eh, de tope en los ambientes marinos. Una de las especies conocidas de este periodo es el famosísimo llamado Cladocelaki, de los cuales se encuentran abundantes fósiles en Europa, de los cuales se conoce casi todo su esqueleto, inclusive hay impresiones del cuerpo, y en especial existen sus denticiones. Como ustedes pueden ver, tiene esta forma tricuspide, en este circulito, en la, esquina, en la esquina derecha, ese circulito que se ve casi como si fuese un trite, ese es un diente fósil del cladocelaque. Pero estos animales no eran muy grandes. El cladocelaque máximo habrá llegado a medir unos dos metros de largo. Es casi del tamaño de un tollo actual. Y bueno, para que vayan conociendo también, los tollos son especies de tiburones que viven en la costa peruana. Imagínense que el clavo en laque, hace unos 300 millones de años atrás era del tamaño de un toyo y poblaba, y, perdón, merodeaba todos los antiguos someros eh, durante los mares del Devónico. De hecho, ahora podemos retroceder un poquito. Esta imagen del clavo nos va a servir porque... Esta es nuestra primera especie que tenemos dentro de nuestro cuadrito. Lo que podemos hacer es comenzar a pintar este clavoselaque y hasta para recortar, podemos recortar nuestro clavoselaque e incluirlo dentro de nuestra línea del tiempo. Y recuerden que estuvimos hablando acerca del periodo devónico, entonces podemos incluir a nuestro clavoselaque, nuestra imagen del clavoselaque dentro de este periodo en el cual vivió. Okay. Esa es la imagen del cladocelaque. Ustedes pueden pintarlo del color gris o un poquito morado, como se ve en esta imagen, o pueden pintarlo del color un poco marrón, si gustan. En realidad no tenemos suficiente información como para saber de qué color pudo haber sido el cladocelaque para su imaginación. Para, para. Ahora, cambiamos de periodo. Ahora hablamos del carbonífero. Carbonífero durante este periodo era muy común que existiesen estos tipos de árboles, he puesto esta imagen de acá porque simboliza casi todo lo que se conoce del carbonífero, durante este periodo, que eso ocurrió hace 358 a 303 millones de años atrás, eran comunes los árboles escamosos, porque la superficie de su corteza asemejaban como si fueran escamas, y era muy común, eran unos árboles gigantescos, pero existían en diferentes regiones del mundo. Aquí en Sudamérica se conocen estratos o lugares fósilíferos del carbonífero, por ejemplo, en Playa la Mina, en la Reserva Nacional de Paracas, hay abundan estratos del carbonífero, en los cuales se han encontrado abundantes restos fósiles de estos árboles escamosos. En el mar, durante dicho periodo, durante el carbonífero, existió esta especie de tiburón. Ahora, esta especie de tiburones ya pasó millones de años y han ido cambiando ya son un poquito más grandes y comenzaron a clasificarse en formas y tamaños. Este es uno de los más eh, excepcionales especies de tiburones durante el carbonífero. Se llama Stetacanthus Y en Stetacanthus presentaba algo que se conoce como eh, dimorfismo sexual, un posible dimorfismo sexual. Esto quiere decir que los machos presentaban esta prolongación por atrás de su cabeza, acá se presentaba su cuello. Y presentaban estas partes rugosas que se ven como salientes, son prolongaciones de sus dentículos. Era bastante áspera esta área de aquí. Esta especie sí es una especie depredadora de su época. A pesar de ello, cabe decir que todavía no, no eran especies gigantes. Durante estos millones de años que han pasado, el mar todavía estaba poblado de un sinfín de especies de peces óseos, los cuales sí eran especies depredadoras o sean las especies topes de su época. Entonces, este, este cantus es nuestra siguiente tarea porque también tenemos nuestra imagen. A ver, vamos a dejar de compartir un ratito. Este cantus es la imagen que tenemos acá, aquí impresa en nuestro... En nuestra. Entonces, al igual que en la anterior podemos quitarle este atacante en la imagen grande, como se ve en la imagen que yo les estoy reproduciendo o pueden usar la imaginación también para ellos, ¿De qué color puede haber este verte como un tiburón blanco de color gris oscuro en la parte de arriba y claro en la parte de abajo, o puede haber sido todo un color uniforme un color de repente beige o marrón clarito y en la parte de abajo recuerden que pueden cortar al pequeñísimo este tacantus e incluirlo en nuestra línea de tiempo y recuerden que estábamos hablando acerca del periodo carbonífero entonces pueden verlo en el periodo en el cual corresponde vamos avanzando entonces ya estuvimos hablando acerca del eh, estuvimos hablando acerca del periodo devónico. hablamos del tiburón la luego estábamos hablando del carbonífero y estuvimos conversando No, no tiene esa única especie este, de este periodo. yo les decía de que diferentes formas de tiburones habían estado evolucionando, otro y esta es una especie pequeña de tiburón es este el facatus también es el mismo de las hembras y lo esta prolongación en la cabeza, que parecía como si fuese una letita que tuviese proyectado adelante están no encontradas en el carbonífero este no fue grande, tampoco fue grande. Fue de hecho más pequeño que el eh, destacando. Falcatus era casi del tamaño, digamos, de una lisa actual. Algún tiburón, una especie tiburón bastante pequeño. Este de aquí es la especie de condricción más extraña que se le conoce. un pariente de los tiburones y rayas. Su nombre es Alinga. Y se le conoce que tiene una pornotación en el rostro que las se proceden con trigo. Este tenía en la boca, la parte la parte oral está estaba... como cualquier especie de Pero lo más extraño es que esta especie de con no fue encontrado en peces marinos, como los a... el de o de, de peces marinos. Sin embargo, el parí no fue encontrado en aguas dulces. Pero, tiburones no son atados hacia el agua marina, sino que ya durante su evolución, hace más de 300 millones de años, es incursionar en aguas en aguas dulces, por ejemplo, en lagos, en ríos, en lagunas, estuarios, y podrían ser unas pescadoras. Hay que recordar que tampoco eran especies gigantes. Animal. Entonces tenemos la, la tercera, es el carbón y ese es el recuerden que tiene estos cinco extremadamente valuables, a pesar de que fue descubierta en el 69, no se le dio suficiente importancia con el paso del tiempo y de nuevas técnicas que ha ayudado bastante a, a, a, a desarrollar en la ciencia, pues se ha llegado a hacer esto y se ha dado la especie de congreso. Entonces, le re regresamos a nuestra hoja de trabajo y tenemos el bandrín aquí. Tenemos la imagen de este bandrín aquí, que está medio dobladito, y abajo tenemos otra que está en la superficie en en del suelo. Podemos pintar como se ve en la imagen que les presento en la presentación. Les presento aquí en la diapositiva. O lo podemos hacer usando nuestra imaginación. Está casi como si fuera un salmón. A ver, tenemos otras preguntas. Estamos hablando acerca del periodo carbonífero. Vamos a periodo carbonífero. Todas las especies que hemos estado conversando: el Bandringa, el Stetac, el, perdón, el Stetacanthus. Estas son especies de tiburón de tifones, que han estado presentes durante el periodo carbonífero. Recuerden, aquí en nuestra línea del tiempo hay una línea vertical y dice carbonífero. Estas páginas pequeñas que se ven donde dice área para recortar, las pueden cortar y las vamos pegando aquí en, nuestro, en nuestra línea del tiempo. Okay. Eh, ok, entonces estábamos conversando acerca del periodo carbonífero, estuvimos viendo algunas especies que vivieron durante dicho periodo, hay que recordar que eso hace tres, los últimos 303 millones de años atrás. Para avanzar, dejamos el carbonífero y vamos a hablar un poco acerca del periodo Pérmico. Cabe recordar que durante el periodo carbonífero, los anfibios comenzaron a poblar la Tierra, Esos se hicieron cada vez más y más terrestres, y a partir de un grupo de estos anfibios comenzaron a evolucionar los reptiles. Estos no necesitaban para nada tener contacto con el agua, con un ambiente acuático. Estos ya eran completamente terrestres. Y una vez que se hicieron, digamos que se desarrollaron o comenzaron a incursionar o evolucionar en diferentes ambientes terrestres, pues los reptiles dominaron la tierra, literalmente, y comenzaron a dar origen a diferentes formas. Muchas de ellas fueron completamente depredadoras. Aquí en este ejemplo del carbonífero vemos a dos grupos enfrentados y los dos, son, los dos son reptiles durante esta época comenzaron uh, durante esta época eh, estuvieron presentes estos reptiles mamíferoides llamados metrodón. y por esta gigantesca vela, muchas de sus especies dentro de este grupo daban de... esta característica pero lo más importante de este grupo de reptiles es que comenzaron a desarrollar las primeras características que dieron origen hacia los mamíferos. Y esto ocurrió hace 298 hasta los últimos 234 millones de años. Eso fue muchísimo tiempo atrás, pero ya los reptiles comenzaron a, a variar, comenzaron a evolucionar hacia otras formas, y estos dieron origen hacia los reptiles, hacia los mamíferos, perdón. Un grupo... De estos reptiles, que es bastante interesante, son llamados Inostransevia, y estos eran la versión reptiliana de los tibes dientes de sable que se desarrollaron en los mamíferos millones de años después, durante por ejemplo el Pleistoceno, pero durante este periodo, durante el Pérmico hace 298 millones de años, los reptiles ya habían desarrollado esta forma, miren que en este Inostransevia los, los dientes que están en la posición donde debían estar los caninos son muy, pero muy largos, como si fueran sables. Pero estos no son dientes de sable, sino son reptiles y estos vivieron durante el periodo Pérmico. Lamentablemente, al final del Pérmico ocurrió una extinción masiva. Estos, estas especies tan están bien adaptadas para su medio muchas de ellas se extinguieron solamente un pequeñísimo grupo de reptiles pudo pasar hacia el siguiente periodo y de hecho hasta la siguiente era que fue el Mesozoico. pero ya, gracias a que varias de estas especies pudieron eh, seguir existiendo porque se desarrollaron hacia formas aún más y más contundentes y más eh, adaptadas hacia la tierra de hecho, otros grupos que comenzaron a evolucionar, y que, que sobrevivieron a la extensión del Pérmico, fueron los grupos que dieron origen hacia los dinosaurios. Ahora, cambiamos de tema, perdón, ahora cambiamos de, de era y vamos a hablar acerca del Mesozoico. Todo, todos conocemos, grandes, chicos, conocemos que durante el Mesozoico fue la era en la cual los dinosaurios reinaron sobre la Tierra claro cuando comenzaron durante el periodo Triásico, hace 252 millones de años, no tuvieron un, un inicio bastante fácil, no comenzaron siendo especies gigantes, las cuales eran los esperadores máximos de la Tierra, sino que tuvieron bastante competencia con otros grupos de reptiles, <coughs> otros grupos de reptiles, estos fueron los arcofaurios. Durante el Triásico, vamos a hablar un poquito acerca de lo que pasó en el mar ahora, durante el Triásico, existía este grupo de tiburones llamados triodos esto es que tiene una forma alargada y de hecho no parece que fuera un tiburón en realidad más parece que fuese una morena una anguila, pero eso sí fue, fueron, fueron tiburones y se caracterizaban porque su primera dorsal que tiene una, una forma como una aguja, estaba con cadras extremadamente dura y posiblemente la hayan usado como un sistema de defensa pero los investigadores han encontrado de que esta especie, especialmente el Triodus, era una especie tope en sus ambientes, era un depredador tope. De hecho, se han encontrado fósiles tan excepcionalmente conservados, por ejemplo en Alemania, en las cuales se les ha podido analizar el contenido estomacal. Y en un Triodus en particular, en un ejemplar de Triodus, se encontró que este se había comido un anfibio y este anfibio a su vez se había comido un pez. Esto quiere decir que estas especies de condrictios, estos tiburones tan primitivos que vivieron durante el Triásico, ya eran depredadores tope en sus ambientes correspondientes. Ya no eran especies, de, digamos, que, que se alimentasen de cosas pequeñas, como invertebrados, o peces muy pequeños, sino que ya iban escalando dentro de su cadena trófica. Como les eso durante el Triásico, cuando los dinosaurios comenzaban hacer su marcha, hacer su evolución, a convertirse en las especies dominantes en la Tierra, no tuvieron el inicio muy fácil. Existía bastante competencia entre los reptiles, y una de las especies reptilianas, un arcosaurio, un bastante primitivo, pero muy, muy, muy bien adaptado a su medio, fue este llamado euparkeria. Y literalmente era un depredador bastante eficaz, no solamente podía andar en cuatro patas, sino que también podía apoyarse sus patas traseras y andar en dos patas. Imagínense algo, algo muy remotamente parecido a un cocodrilo, pero que podía andar en cuatro patas y en dos patas. Era un depredador fascinante. este fue una especie que le hizo bastante competencia a las primeras especies de dinosaurios que comenzaban a hacer su marcha, a hacer su evolución sobre la Tierra. Ahora chicos... Eh, quería, estaba por comentarles cómo, cómo vamos con, con el trabajo cómo vamos con cómo vamos con la con nuestra línea de tiempo todos ya tienen pegados aquí sus diferentes especies de animales que están, eh, que están en nuestra primera hoja a ver, vamos a ver con algunas preguntas del público A ver, tenemos un comentario en alguna vez con dinosaurios. De hecho, de digamos de un punto de vista evolutivo, todas las aves modernas, así sea un colibrí, un cóndor, una gallina, un albat, todas las aves modernas, por año, tienen un origen común con un grupo de dinosaurios, eh, que los dinosaurios de óvidos. Entonces, desde cierto punto de vista evolutivo, digamos que un también fue un dinosaurio. Eh, si es que los dinosaurios sobrevi... pequeños sobrevivieron, digamos que eh, a partir de este grupo de dinosaurios que origen a las aves, fue que poder pues, digamos, de esta forma evolucionando y sobrevivir. Pero digamos que los dinosaurios propiamente dichos, digamos los pequeños, bueno, los erraptores, microrraptores, los albaresaurios, que también eran pequeños, estos, sí se extinguieron a finales del Cretácico, no lograron sobrevivir. Algunos tienen alguna consulta que más marinos se impulsaba con algo para andar en dos patas el ruparqueria sí, esta especie el ruparqueria, sí podía digamos impulsar su cuerpo o dar soporte a su cuerpo en sus patas traseras podía andar inclusive con sus patas delanteras y también podían andar en patas, era, una, como decía, era un depredador muy bien adaptado a su medio. El Bandringa va en nuestra línea del tiempo del carbonífero. Donde dice aquí, arriba, carbonífero, en la parte de abajo de nuestra imagen del Bandringa, dice para recortar, y hay una imagen pequeña del Bandringa. Entonces, lo que pueden hacer es recortar bien pegadito la línea del dibujo. Si ustedes quieren, pueden pintar también el dibujo pequeño, y lo pegamos en nuestra sección del carbonífero, porque ese fue el dicho periodo durante, en cuando eh, vivió esta especie, el bandringa Hace una buena observación. Luego, continuó la evolución los seres de aquellas eras vieron, se vieron obligados a adaptarse al clima y, y el lugar que los rodea, pues sí, de hecho muchas de las especies eh, comenzaron a diversificarse, eso quiere decir que fueron cambiando, fueron dando origen a nuevas formas y que éstas estuviesen mejor adaptadas a los diferentes climas, así como mencionas, sí, porque el clima iba cambiando, de las cuales eh, se iban presentando en diferentes eras, periodos. Eh, ¿Qué más tenemos? Ah, es una muy buena, muy buena observación. Euparquera como el dragón de Komodo. Eh, digamos que el dragón de Komodo en la actualidad me parece que también puede, en, en ciertos momentos, puede eh, apoyarse en las patas traseras. Pero lo que tenía el Euparquera me parece que sus patas traseras son un poquito de mayor tamaño que las delanteras, entonces sí podía dar mayor soporte para poder eh, andar en dos patas. El dragón de Komodo puede hacerlo en ciertos momentos de su vida, especialmente creo que en la época de reproducción, en la cual los machos se están mirando unos con el otro. Eh, desde un punto de vista sistemático, los dragones de Komodo son especies, son especies de lagartos, de, de varanos, y estos son más recientes. Los arqueras son animales, son arcosaurios mucho más, son más primitivos que estos. Estarían eh, Distanciadamente emparentados pues, serían, digamos, más que eso, ya uno estaba completamente extinto cuando existían los dragones de Comodo. El orden para pegar. Ok. A ver, cuando comenzamos a hablar, hablamos acerca del clavocelaque, que era este tiburón. A ver si aquí me pueden ver. Acá dice clavos en la que está este tiburón con la boca abierta. Esta especie de tiburón, que es bastante primitiva, va en el periodo devónico. Luego seguimos hablando de diferentes especies, hablamos acerca de los anfibios, algunos proto-reptiles, y comenzamos a hablar acerca también del carbonífero, que es la siguiente, la siguiente línea vertical. Y ahí es donde van las especies como. Eh, a ver, primero, el estetacanthus, que es este tiburón tan raro, que tiene como un disco encima de su cabeza. Tenemos esa imagen grande, que es para pintar. Chicos, ustedes pueden usar su imaginación, pueden pintarlo de color marrón claro. De repente, pueden eh, usar un poco de imaginación y pintarlo de, de colores. Pueden usar, como digo, pueden, si ustedes quieren, pueden usar un tiburón en la actualidad y copiar los patrones de colores, o si quieren pueden usar su imaginación. Ahora nosotros no sabemos exactamente de qué color fue el estetacán. Pero aquí en la área recortada está imagen y eso es lo que pegamos en el carbonífero. También hablamos acerca del bandringa. Y esta especie de, de condrictio, que era bastante primitivo, no solamente eh, estuvo presente en los ambientes marinos, sino que también se... Se, se arriesgaba, o por lo menos para entrar en ambientes de agua dulce. Entonces, es un, una diversificación muy interesante de los críticos hacia ambientes de agua dulce que no lo hacen tanto en la actualidad. Entonces, aquí tenemos nuestra imagen grande de Bandringa. Aquí también está en chiquito, no la para recordar. Y hay que recordar que vivió durante el carbonífero. Entonces, lo ponemos aquí, en donde dice carbonífero. Luego seguimos, seguimos hablando acerca del térmico hablaba acerca de los metrodones, de lo importante que fueron estos reptiles para, para, para la evolución de, de los posteriores mamíferos. Pilar nos comenta de que le gustan mucho los dinosaurios. De hecho, a, a nosotros los paleontólogos, eh, digamos que es casi como un cliché, pero sí, nos gustan a todos los paleontólogos, nos gustan mucho los, los dinosaurios. En particular me gustan mucho los, los, los raptores, los velociraptores, los dromeasaurios, me parece un grupo muy, muy interesante. ¿De qué color es el Que eh, Como les decía, pueden usar su imaginación. Digamos que por el tamaño, como les decía, que era casi dos metros de largo, no era muy grande, podemos usar de, de patrón o de ejemplo un toyo. Los toyos usualmente son color gris, un poquito marrón, combinación entre gris y marrón en el dorso, y en la parte ventral su pancita es un poquito crema, bien clarito, podemos pintarlo de ese color en el caso gusto ¿Cuántos metros medía el Velociraptor? De hecho el Velociraptor no fue una especie gigante, en películas en las películas de ciencia ficción, en Jurassic Park especialmente, o en Jurassic World el Velociraptor lo grafican como una especie gigantesca que probablemente medía un unos dos metros de largo, un poquito más de repente. Sin embargo, el velociraptor, digamos, velociraptor como nosotros científicos lo conocemos, no fue una especie gigante, máximo llegado por solo 50 centímetros de largo. Sin embargo, su pariente norteamericano, el Deinonychus, sí fue mucho más grande que el velociraptor. Y me parece que esa sería la especie la cual grafican tanto en Jurassic Park como en Jurassic World. No sé el color del bandringa. Bueno, como les comenté, pueden usar del de, de, de modelo el, el toyo. En la imagen que yo les mostré de bandringa, vamos a poner la pantalla un ratito. Lo ponen de un, un salmón. Aquí está. Ahí está el pantrinca. Se ve un color que es un salmón. Si quieren, ustedes pueden usar ese, esos tonos de colores que se ven entre un marrón, un poquito naranja, amarillo, un poquito verde. Y usarla a eso ejemplo. O, como les digo, usar su imaginación. Si vivían en ambientes que eran eh, lacustres, eran como de río, entonces de repente sus colores no eran muy... Eh, vivaces como se ve en especies de agua, de agua marina de repente no, unos tonos un poco más oscuros porque en las aguas del río pues los colores casi se notan porque todo se ve, siempre se ve bastante oscuro ustedes pueden usar esos colores puede usar un color eh, de repente un gris con unos tonos marrones pueden usar los tonos marrones con un poco de naranja como se ve en este en este modelo del bandringa que se ve casi como si fuera un salmón pero recuerden que el bandringa fue un, un condriquio, fue un pariente de los tiburones y rayos. ¿Cuántos metros medía Megalodón? Hasta ahora me parece que las estimaciones de Megalodón eh, arrojan que medía cerca de 18 metros, creo que sería el consenso, el, digamos, el, el, el estimado. A veces en las películas trafican a Megalodón como un tiburón pues, de 20, 30 metros, pero no fue tan grande, fue una especie eh, de tiburón de depredador más grande de la historia de los tiburones, pero no llegó a medir tanto como se ve en las películas, pero sí fue bastante grande, creo que 18 metros es un estimado bastante cercano. El T-Rex tenía plumas. Es un muy buen comentario. De hecho, ahora eh, la mayor parte de las reconstrucciones que se hace del Tiranosaurio es que presentaban unas protoplumas, y esto se debe a que sus parientes más primitivos, como por ejemplo el Dilón, que ha sido encontrado en China, que es un tiranosaurio muy primitivo que vivió durante el Cretácico temprano, a este fósil del Dilón se les han encontrado impresiones de protoplumas. Entonces, si dentro de sus orígenes de la familia tiranosauríde poseían plumas, es muy probable que el Tyrannosaurus, que vivió durante el Cretácico tardío, sí haya poseído algunas estructuras como protoplumas. Entonces sí, me parece que sí tenía eh, estas estructuras. Tenía protoplumas. ¿Los seres humanos vivieron a los dinosaurios? No. De hecho, como estaba comentando, que diferentes especies han vivido y se han extinguido en diferentes periodos geológicos. El, el hombre como tal, por lo menos aquí, no vivió junto con los dinosaurios. Los dinosaurios vivieron durante el mesozoico. Desde finales del Triásico hasta el Cretácico, pero durante aquellas épocas, hasta los últimos 65 millones de años atrás, eh, ningún hominio existía sobre la Tierra. De hecho, todos los, ma los mamíferos que existieron durante aquellos periodos eran pequeñísimos. Eran casi del tamaño de ratones, con un, aspecto, con un aspecto como de un insectívoro, como una especie de musaraña, pero no existía ni, una, ni un ser humano durante aquellos periodos. ¿Cuánto me cuánto medía di el diente del tiranosaurio Rex? Muy buena pregunta. Eh, a ver, aquí tengo... Perdón. Ok. Aquí tengo... Esto de aquí es una réplica, aquí, una réplica del diente de reemplazo del tiranosaurio. Esto de aquí es casi del tamaño, tamaño de mi mano. Sin embargo, el diente completo, el diente funcional de un tiranosaurio mide 30 centímetros de largo, me parece que los dientes más grandes mide esa longitud. Es casi, uno de sus dientes es casi como una regla de colegio para ustedes, chicos. ¿Dónde se pegan las figuras? Las figuras se pegan aquí, en la, prima, en la hoja número uno del PDF que les, les subimos para que ustedes lo puedan tener. Eh, está una imagen, una hoja en horizontal, y dice Paleozoico, Mesozoico, y hay unas líneas verticales. Estos son los periodos de tiempo, los periodos geológicos. Y hemos estado hablando de diferentes especies eh, que han vivido en diferentes periodos geológicos. Por ejemplo, hablamos del Clavocelaque, que vivió durante el Devónico, Hablamos del bandenga y el Estetacanthus que vivieron durante el Carbonífero. Y así sucesivamente otras especies más. Están graficadas en dibujos de línea, como estos que están aquí del Clavocelaque. Ahí es la que ustedes pueden pintar la imagen grande, donde se para recortar pueden recortar la imagen pequeñita y eso es lo que va pegado aquí en las líneas verticales de nuestra línea del tiempo el más grande el más grande de los dinosaurios fue el Espinosaurio bueno, hay un, digamos que entre los más grandes existieron varias estimaciones de dinosaurios aquí por ejemplo podemos poner aquí de Sudamérica podemos poner poner al, gigan, al, gigan, al gigante raptor, está el argentinosaurus, y me parece que el Museo Argentino de Ciencias Naturales eh, en estos meses recientes está dando a conocer que han descubierto un nuevo dinosaurio que parece que es más grande aún que el argentinosaurus y cabe recordar que el argentinosaurus se tiene una longitud de 33 metros de largo, eso fue uno de los dinosaurios más grandes que ha existido sobre la Tierra, y que el Museo Argentino de Ciencias Naturales ha dado a conocer que han encontrado un nuevo dinosaurio, que posiblemente sea el más grande de todos, pues es una noticia sensacional, y esperamos tener eh, más noticias sobre esta especie de repente este nuevo descubrimiento es el dinosaurio más grande que ha existido ¿Los seres humanos vivieron a los dinosaurios? Bueno, le, les estaba comentando de que no, en ningún momento los seres humanos vieron a los dinosaurios vivos ya porque los dinosaurios ya estaban extintos cuando la humanidad eh, existió sobre la Tierra. Nosotros, los seres humanos, conocemos de los dinosaurios por solamente lo que podemos conocer a través de sus fósiles. ¿A qué era eh, corresponde el clado de A la era paleozoico y al periodo épico. Aquí arriba dice paleozoico, en horizontal, y en las líneas verticales dice devónico. Ahí podemos pegar el clado el bandringa, vamos a colocar la imagen del bandringa otra vez parece que es uno de los condrictios más pedidos de esta mañana ahí está, estamos viendo la imagen del bandringa como les decía, este es un condrictio a pesar de que está pintado como un salmón parece que tiene unos colores medio asalmonelados. Eh, este fue un condrictio un pariente de los tiburones y rayas. y lo más interesante es que durante estos tiempos tan antiguos, digamos durante estas épocas tan tempranas en la evolución de los cóndritos, estos ya estaban adaptando a los ambientes de agua dulce, cosa que los tiburones en la actualidad no lo hacen, o lo hacen de manera bastante escasa no todas las especies de tiburones pueden soportar el agua dulce, pero esta especie de tiburón era conocido de que sí, podía, que sí estaba adaptado para vivir en aguas dulces entonces, este bandringa lo ponemos en el periodo carbonífero, podemos pintar la imagen del bandringa como se ve en esta imagen, que se ve casi como de color como de salmón, de repente unos tonos un poco marrones con un poco naranja, la cabeza un poco amarillita, o podemos utilizar nuestra imaginación. Como les digo, hasta ahora no tenemos datos certeros acerca de la coloración de estas especies tan primitivas. Conocemos de la coloración de especies algunas especies de dinosaurios, por ejemplo, pero eso se hace a través del estudio de sus plumas, de sus plumas fosilizadas pero todavía no conocemos acerca de qué color fueron estos condrichos tan, pero tan primitivos que vivieron durante el periodo carbonífero. A ver, ¿qué otras películas más tenemos. En el Pérmico me parece que en el Pérmico todavía no. Ustedes pueden buscar una imagen... De algún metrodón, una intransedia que ha vivido durante el Pérmico, pero por lo menos las especies que tenemos para recordar vivieron en otras épocas. Los cavernícolas, o oh, como les dije, los seres humanos jamás llegaron a ver a los dinosaurios. En nuestra línea de tiempo va hasta los dinosaurios. Y no, los cavernícolas todavía no llegaron a existir durante estos periodos de tiempo. Ok, entonces creo que ahora sí podemos continuar. Eh, nos quedamos en el periodo triásico, me parece. Estamos hablando, sí, lo estamos hablando de la era mesozoica. Ok, vamos aquí poner aquí, compartir pantalla. Estamos hablando de la era mesozoica desde hace 251 millones de años hasta los últimos 65 millones de años atrás. Como les hacía recordar, todos conocemos que durante el mesozoico los dinosaurios son el grupo de especies de las cuales nos viene, se nos viene la mente. Y siempre creemos que durante esta era estos gigantescos y terribles reptiles siempre estuvieron dominando la Tierra. Sin embargo, cuando comenzaron a evolucionar estos dinosaurios, no tuvieron un inicio o fácil o inicio, cuando comenzaron a evolucionar fueron gigantes estos no fueron gigantes, fueron especies eh, algunos fueron pequeños y durante aquellas épocas se vieron reptiles que si sí eran especies eh, depredadoras y estaban muy bien adaptadas a su medio y que le hacían bastante competencia a los dinosaurios cuando recién comenzaron a evolucionar pero en el mar, les se estaba comentando de que los tiburones siguieron su marcha evolutiva y se adaptaron hacia otras formas, hablamos en de periodos anteriores hablamos de formas que tenían una, una variedad bien excéntrica como el Stetacanthus o el Falcanthus, que tenía unas prolongaciones en su cabeza. Y durante el, el Triásico, esta especie llamada Triodus, fue un, una especie de tiburón eh, depredador. Este sí fue un grupo de tiburones depredadores tope, a pesar de que no fueron gigantes. Pero Triodus eh, se le conoce a partir de muchos fósiles en buen estado de conservación, en el cual se les ha encontrado su contenido estomacal, se les ha encontrado su última cena de hace 250 millones de años atrás, y resulta que fue una especie de depredadora tope porque podía alimentarse de animales casi de gran tamaño por ejemplo, en un espécimen de triodus y justamente por eso pusimos este, este dibujo a blanco y a negro abajo se ha encontrado que se comió un anfibio, al cual se comió un pez, imagínense que ha escalado en, en, en la posición en una posición trofa bastante mayor ya no eran pollos, estos tiburones, estos no eran pequeños pollos que podían alimentarse de invertebrados o peces pequeños que se encontraban en su camino. Sino que con el paso del tiempo, estos ya comenzaron a ser mejor adaptados y ya comenzaron a ser una especie de depredadores de, de, de sus ambientes. En la Tierra, sin embargo, los reptiles arcosaurios, muy primitivos, como este uparkeria, eran los grupos dominantes. Y estos eran los que le hicieron la competencia a los dinosaurios cuando recién comenzaron a hacer su marcha evolutiva. Imagínense que este Barqueria, como les comentaba, podía caminar sobre dos patas, impulsar su cuerpo con dos patas y embestir a sus presas, o podía echarlas en cuatro patas, podía hacer esta, esta doble función. Eh, imagínense lo, lo terrorífico que haya sido, imagínense algo parecido a un caimán, un cocodrilo que podía andar en cuatro patas y podía andar en dos patas era un animal bastante feroz. Uno de los primeros grupos de dinosaurios que vivieron durante el Jurásico, es el siguiente periodo después del Jurásico, fue estos llamados Compsomatus. Estos, como se pueden ver, tenían una forma bastante grácil. no eran los dinosaurios terroríficos como, por ejemplo, los tiranosaurios u otros animales, sin embargo, comenzaron de esta forma. Otro grupo de dinosaurios, los primeros dinosaurios, por ejemplo, pueden ser los Erranasautos, Colosseo Raptor. Y estos tampoco fueron grandes. Imagínense que algo fuera del tamaño de un metro, un metro y medio, un poco menos de una mesa de, de comer o de cenar que se encuentra en cada una de nuestras casas. Pero con el paso del tiempo, ya durante el jurásico tardío, los dinosaurios ya comenzaron a ganar terreno y comenzaron a hacerse a formas gigantes, especialmente los herbívoros. Uno de los mayores dinosaurios de esa época fue este herbívoro llamado... Camarasaurus, o el reptil que posee cámaras en sus vértebras cervicales. Este dinosaurio sí fue un gigante de su época, y su mayor depredador durante el Jurásico, de hecho, fue un otro dinosaurio llamado Allosaurus. Este Allosaurus este llegó a medir 8 metros de largo. Ya durante el Jurásico tardío, estos dinosaurios ya ganaron terreno, ya eran las especies dominantes sobre la Tierra. En el mar, justo aquí vamos a poner nuestro dibujito de la cretoxirrina. En el mar, la historia también seguía su paso. Los reptiles marinos, como los ichthyosaurios, los mosasaurios, estos eran las especies dominantes sobre el mar. Pero los tiburones siguieron evolucionando. Uno de los grupos principales, los más grandes que vivieron en el mar, fueron estos tiburones llamados cretoxirrina. Era la versión cretácica. De un tiburón blanco, medían 5 metros de largo y tenían dientes casi de unos 5 o 6 centímetros. Era una especie bastante feroz. Y sí, ahora sabemos que si esta especie sí eran depredadoras, a pesar de que no fueron eh, las, los mayores depredadores del mar, sí se conoce que podían depredar especies que eran un poco más grandes que ellos. Podían depredar y se les con fósiles que se encuentran con marcas de mordidas o en de los dientes, por ejemplo, pueden alimentarse de estos terroríficos peces llamados cifriactinus, que eran especies gigantes de su época. O, este es uno de los casos más eh, excepcionales. Este es un esqueleto de teranodón, solamente que tiene, una, tiene el, la marca del, de una depredación, y es que en sus vértebras del cuello se le han encontrado insertados dientes de la cretoxirrina. Todos sabemos que los teranodones eran especies voladoras, especies 100% voladoras, eran reptiles voladores, no fueron dinosaurios, estos fueron reptiles voladores. Sin embargo, se les encontró estos restos de dientes, estos dientes insertados en sus vértebras cervicales. Esto quiere decir que, al, que al, al igual que los tiburones blancos que pueden saltar fuera del agua y depredar focas, durante los mares del Cretácico, estas cretoxirrinas podían saltar fuera del agua y alimentarse de los pterosaurios, especialmente de este teranodón. Y este fue un fósil que se ha encontrado en Kansas, y ha estado en tan buen estado de conservación de estos esqueletos, y se han encontrado justamente las marcas de las mordidas, y la marca, y este diente insertado en la vértebra de cervical del es teranodón. Esta es una información valiosísima, ya que nos permite saber que en las criptocirrines, a pesar de que no fueron las especies depredadoras más grandes durante el Cretácico si sí eran depredadores formidables, y podían alimentarse de especies más grandes como estos pterosaurus, estos teranodones. Aunque, okay, chicos, a ver, ¿alguien tiene alguna, más, alguna otra pregunta? Recuerden que la cretoxirrina va durante el Cretácico. Aquí. Y este dibujo que tenemos. El Camarasaurus, recuerden que eran el, el, el, las cámaras, este. El herbívoro de cuello largo que está dibujado acá me va a perdonar aquí porque aquí hay un error donde dice eudimorfodon y se ve este dinosaurio de cuello largo en realidad corresponde al camarasaurus y al camarasaurus vivió durante el periodo jurásico entonces cortamos nuestra figura y la ponemos en el periodo en, en el cual vivió durante el jurásico y este reptil volador el eudimorfodon fue uno de los primeros pterosaurus uno de los primeros grupos de que dio origen hacia las demás especies de esterosaurios. Este vivió durante el periodo triásico, que se ve justamente aquí, el, el índice de Mesozoico, el periodo triásico. Ahí va nuestra imagen del reptil retribonador de este esterosaurio llamado Eudimorfo. A ver, vamos a ir respondiendo algunas preguntas. ¿Qué comía...? A ver, se me pasó. ¿Cómo se llama el dinosaurio que volaba? Eh... Bueno, cabe recordar que en, en esta época los dinosaurios no volaban completamente. Los microraptores y algunas especies de, para aves podían planear, pero no volaban como lo hacían, por ejemplo, los pterosaurios. Pero los pterosaurios no fueron dinosaurios, estos fueron simplemente reptiles voladores. Este que aparece en nuestra ficha, que dice Eomorphodon, fue uno de los primeros pterosaurios que vivió durante el periodo triásico entonces pegamos nuestra imagen de un chiquita en, este, pero en esta línea vertical que dice triás. ¿Qué comía Otra pregunta. ¿Qué comía el mealdón? Bueno, el mealdón vivió en otra era más durante el... Eh, durante el, el mioceno, durante el periodo mioceno. Eh, ¿Pero qué comía? Bueno, de hecho, este mealdón podía alimentarse de lo que fuese. Nosotros pensamos que el mealdón, su principal fuente de alimento, fueron... Eh, las ballenas cetotéridas, que eran abundantes durante la época del Perú en el cual vivió. Alguien pregunta si pueden usar los colores que, que deseen. Sí, como les dije, ustedes pueden utilizar su imaginación para poder pintar eh, las diferentes especies que tenemos graficadas para ustedes, o pueden valerse de algunas imágenes de las cuales les hemos, hemos presentado hoy día, o pueden... Eh, buscar un libro yo prefiero que ustedes utilicen su imaginación y pinten las imágenes como, como su imaginación les le permite la cretoxirrina, ¿el cretoxirrina ¿en qué periodo vivió durante el Cretácico? aquí en lo último que está acá, durante el Cretácico, ahí vivió el toxirrina. ¿los cavernícolas llegaron a ver al mamut? en Europa, sí ¿En el Triásico que va? En el periodo Triásico recuerden que va nuestro reptil volador, el e Eudimorfodo, que fue uno de los primeros terosaurios en comenzar la evolución de todos estos reptiles voladores. El Tiranosaurio Rex fue el rey de todas las especies. Bueno, de, por eso le pusieron Rex, ¿no? Porque era en su época, hasta la época en la, en la cual fue descubierto, fue uno de los mayores depredadores que existió. Pero ahora sabemos que existían otros grupos de dinosaurios que, digamos, le pudieron haber hecho la competencia a este gigantesco tiranosaurio. Los dinosaurios eran multicolores. Eh, como les decía, tenemos muy poca evidencia o podemos tener muy pocos datos acerca de cuáles fueron los colores exactos de los dinosaurios. Solamente sabemos de algunos grupos de dinosaurios que poseen plumas. Y a partir de los estudios microscópicos de estas plumas es que podemos saber de qué colores fueron estos, eh, algunos grupos de dinosaurios. Algunos sí presentaban colores bastante, eh, bastante variados, como por ejemplo los raptores, los microraptores, los citacosaurios, se han hecho estudios acerca de ellos. Pero no podemos saber exactamente acerca de todos los dinosaurios, exactamente en qué colores fueron, hasta ahora no poseemos tantos datos como para saberlo. ¿El argentinosaurus vivió entre el Cretácico? Sí, el argentinosaurus vivió durante el, peri durante el periodo Cretácico en, en lo que ahora es Argentina. ¿Por qué no encontramos dinosaurios en el Perú? De hecho, sí hemos encontrado restos de dinosaurios en aquí en nuestro país. Eh, está en exhibición en el Museo de Historia Natural. Cuando te pase toda esta, eh, esta pandemia, cuando ya todos estemos seguros y sanos de poder salir otra vez salir a las calles, y se puedan ir a estos espacios donde se congrega bastante gente, eh, pues sí, en su momento podrán revisar de que sí, se, sí han existido dinosaurios en nuestro país, y sí hemos encontrado fósiles o restos de estos animales. Eh, hasta ahora hemos encontrado restos de herbívoros, de, especialmente de dinosaurios de cuello largo, como los titanosaurios. ¿Un dinosaurio que, que tiene más dientes? Eh, bueno, es una pregunta un poco, un poco difícil de responder. Eh, de hecho, todos los dinosaurios, grandes o pequeños, al igual que otros reptiles, tienen la característica de poseer dientes de reemplazo. Esto quiere decir que en, durante toda la época de su vida siempre van a tener dientes, y siempre van a tener dientes de reemplazo para cubrir aquellos que se le van a ir cayendo entonces es un poco difícil de saber cuántos dientes exactamente puede tener el dinosaurio que tenga más dientes Los reptiles que vuelan y que tienen picos largos, esos son los, los teranodón. Eh, aquí en Sudamérica los anangueras, por ejemplo, tenían el pico largo y ten, lo tenían lleno de dientes. Eran dos especies que me parece que eran todas eran piscívoras. Y nosotros que hayan sido omnívoros, no estoy muy seguro de ello, pero me parece que de repente los pachycephalosaurios, lo que eran eran estrictamente herbívoros. No estoy seguro acerca de eso. Ok, chicos. Eh, a ver, algunas últimas preguntas, porque ya vamos llegando a la última parte de nuestro taller. Recuerden que aquí, esto, estas líneas verticales corresponden a los periodos en los cuales vivieron estas diferentes especies. Recuerden que este reptil volador, el eudimorfodo, va en el periodo triásico. Aquí, por favor, me van a tener que disculpar, pero este dinosaurio de cuello largo se llama Camarasaurus. Y el Camarasaurus vivió durante el periodo Jurásico. El Cretoxirrina vivió en los mares del periodo Cretácico. Y las especies de tiburones, por lo menos el Cladocelaque, vivió durante el Devónico. Y las demás especies, el Stetacanthus y el bandringa vivieron durante el Carbonífero. Eh, no, no existe ningún dinosaurio que vaya en el Devónico. Todos comenzaron durante el, el, la era mesozoica van desde el final del Triásico hasta el Cretácico en lo que hemos puesto en nuestra línea del tiempo, este de cuello largo llamado Camarasaurus este vivió durante el Jurásico durante el periodo Jurásico al que le tiene que cambiar el nombre es este justamente, el de cuello largo el dinosaurio de cuello largo este se llama Camarasaurus el reptil de las cámaras este vivió durante el periodo jurásico. Los dinosaurios, digamos, solamente los dromeasauridos tuvieron la capacidad no de volar completamente, pero sí de planear. Estos poseían las extremidades delanteras, sus brazos eran alargados, en muchos casos de ellos, y poseían una cubierta de plumas, casi como las alas, pero... Eh, me parece que hay varios estudios de la biomecánica, de cómo se movían estas especies de dinosaurios, y me parece que todos están de acuerdo en que no podían volar como los hacen las aves en la actualidad, sino de que podían planear, digamos que desde un punto bastante alto, repente de un árbol, desde la cima de un árbol, estos podían estirar sus alas y caer o donar su caída de tal manera que podían eh, no, no se hacían daño, sino que podían planear una cierta distancia como si estuviesen en un paracaídas y podían movilizarse por el aire. De esa forma. El estetacantus vivió durante la era paleozoica, especialmente durante el periodo carbonífero. Existían dinosaurios gigantescos, dices. de hecho, Carla me pregunta si habían dinosaurios muy grandes. Existían dinosaurios que no solamente eran grandes, sino gigantescos. Hay que recordar que aquí en Sudamérica, el Argentinosaurus, con sus 33 metros que se estima de longitud, fue uno de los dinosaurios más grandes que existió sobre la Tierra. El Carnotaurus fue un depredador, sí fue un depredador bastante eh, bien adaptado, o bien constituido para poder perseguir a sus presas. Existieron otros dinosaurios aquí en Sudamérica que fueron depredadores al igual que él, sí. Existieron los gigantoraptor por ejemplo ¿Cuál fue el dinosaurio más pequeño? Me parece que el microraptor fue uno de los dinosaurios más pequeños casi 50 centímetros de longitud Me parece que menos que eso es uno de los dinosaurios más pequeños que existe El que va en el periodo de Bónico, aquí al inicio de nuestra hoja. Este animal volador que dice Eudimorfodo, este fue un pterosaurio, un reptil volador, y va en el periodo eh, triásico. De hay que recordar este tiburón que está como saltando del agua. Este cretocirrina va en el periodo eh, cretácico, al final de nuestra hoja. Hay que recordar que el cretoxirrina va en el periodo eh, cretácico. Aquí en nuestra hoja, este tiburón que está como saltando de costado, este de aquí, ese va durante el periodo cretácico. ¿Qué especie del mesozoico se ha encontrado en el Perú? Bueno, como les comentaba, se han encontrado restos de dinosaurios, se han encontrado, por ejemplo, en Bagua, restos de dinosaurios. En Huaraz también se han encontrado pisadas, linitas de dinosaurios, y me parece que también en Arequipa. Todo esto corresponde al mesozoico. Y a nivel um, de manera general, hay bastantes indicios de vida marina, de restos de invertebrados como amonites otros otros... Eh, otros invertebrados eh, que se han encontrado en diferentes partes del Perú, y todos corresponden a esa era mesozoica. Es cierto que el pterosaurio más grande era tan alto como una jirafa. De hecho, hay una, muy, una reconstrucción bastante interesante en la cual comparan a un pterosaurio llamado Aramburgia con una jirafa, y era... Un poco más alto que lo que es una jirafa actual. En caso de este de Aramburgia, se estuviese parado sobre sus patas. ¿Sí? Fue un poco más alto que una jirafa inclusive. ¿El titanosaurio es un dinosaurio? ¿El titanosaurio? Sí. Y de hecho se le conoce a todo un grupo de dinosaurios de cuello largo. Que eran, todos corresponden a este grupo de dinosaurios titanosaurios. Como les comentaba, el argentinosaurus fue uno de los más grandes dinosaurios. que corresponde a este grupo de dinosaurios de cuello largo hubieron pterosaurios con plumas me parece que existían unas estructuras parecidas a ellos que, que eran que, que, que cubrían sus colas sus alas y sus patas el tiranosaurio fue una especie de dinosaurio que se conoce como un terópodo era un dinosaurio carnívoro y este vivió en Norteamérica, no existió en ninguna otra región del mundo que se, que se le conozca más que en, en Norteamérica. Los dinosaurios que se han encontrado en Bagua, que es justamente estos restos de dinosaurios de cuello largo, corresponden probablemente a algún tipo de titanosaurio, solo, como son hasta ahora solo se conocen algunas partes de su esqueleto, no se conocen mucho, solamente se puede saber que corresponde a este grupo de dinosaurios de cuello largo llamado titanosaurios. Sí, todos los dinosaurios poseían escamas y no existía ningún un, ni un dinosaurio que no las tuviese. Todos eran reptiles, al igual que ellos, todos poseían escamas. Ok, creo que ya estamos todos con las preguntas. El eh, megalodón no está en esta línea de tiempo porque vivió en otra, en la siguiente era del el Cretácico. El megalodón vivió durante el periodo, mi, eh, durante el periodo mioceno. Eh, eso ocurrió hace unos 18 hasta 5 millones de años atrás. Ok, chicos, las últimas rondas de preguntas. Ok. Bueno, chicos, eh, me queda no me queda más que agradecerles por haber participado en nuestro taller. Espero eh, haberles aclarado algunas dudas y haberlos a interesados en esta ciencia de la paleontología. Recuerden que eh, no todos los animales vivieron todos mezclados en un solo momento, millones de años atrás, sino que estos han ido evolucionando y se han ido extinguiendo a través de millones de años. Y, bueno, invitarlos a seguir eh, compartiendo con nosotros en estas actividades por el aniversario del Museo de Historia Natural. Y, bueno, invitarlos a que nos sigan en nuestra página de Facebook. Siempre vamos a tener muchas actividades. Y el museo, como es un ente de investigación, siempre tiene nuevas noticias de descubrimientos o investigaciones que se hacen en los diferentes laboratorios de nuestro Museo de Historia Natural. Espero que les haya gustado. Eh, yo he gustado mucho de sus preguntas, también he aprendido mucho a partir de ellas. Y me queda nada más que agradecerles, darles las buenas tardes. Y espero que todos se cuiden para que podamos seguir adelante y en algún momento disfrutar de las exhibiciones que tenemos para ustedes en cuando se llegue el momento de que se acabe esta pandemia y que podamos todos disfrutar de estar sanos eh, a todos, muy buenas tardes muchas gracias por haberme escuchado hasta luego